Señor Fabra, el último barómetro electoral de Metroscopia denota un clima sumamente crítico por parte de los ciudadanos, por parte de los valencianos y valencianas hacia la situación económica, social y política que vivimos, que además pone de relieve en primer plano la corrupción como un elemento que empieza a preocupar nada más después del paro al conjunto de nuestros ciudadanos. ¿Cómo valora, señor Fabra, usted este clima de opinión de la ciudadanía valenciana? Algunos no quieren ver que la situación puede cambiar y se aferran a lo que es esa crítica permanente a costa de no poder generar ilusión o esperanza en una sociedad. Mire, un gabinete de crisis se crea, como bien dice su palabra, cuando hay una situación de crisis que hay que afrontar de forma extraordinaria. Y eso es en lo que estamos viviendo en estos momentos, una situación de crisis que tenemos que afrontar con mayores recursos, con mayores medidas, con mejores equipos, con estrategias que nos permitan salir de forma extraordinaria de una situación que el conjunto de los valencianos percibe como de sumamente preocupante y sumamente dolorosa para muchísimas familias. ¿Cómo es posible que no hayan llegado a plantearle al señor Rajoy con contundencia que hasta aquí hemos llegado, que los valencianos no se merecen este trato? ¿Es que somos ciudadanos de segunda, señor Fabra? Dígalo, somos ciudadanos de segunda porque eso es lo que se está percibiendo. Hemos cambiado de tendencia, les guste o no les guste, y vamos hacia la prosperidad, la generación de empleo y la activación de la economía valenciana. Señor Fabra, hablando de encuestes, ustedes gasta 240.000 euros del presupuesto público de los Valencians y les Valencianes en unos estudios de opinión trimestrales que oculta al público y que nega a los diputados. El vicepresidente Ciscar justifica siempre diciendo que son instrumentos de carácter auxiliar para informes internos de la Administración, que no pregunten por intención de voto ni por valor de líderes y que servirían para orientar la presa de decisión sobre políticas públicas. Hoy sabemos que eso es mentira. Una gran y burda mentida, y para eso el señor Cizca la voy a demandar inmediatamente disculpes por mentir en su parlamentario. ¿Y pensa usted continuar amagant unas enquestes electorales y manipuladores pagadas a diners públicos? Mire usted, al citarme a mí, ha donar la respuesta que yo le puedo dir en este momento. No va a haber a pobofer mejor. Muchas gracias. Señor Fabra, ¿quién teme usted por un acuerdo la una sociedad civil? Un documento redactado y divulgado desde la presidencia, sin preocupar se preocuparse de buscar el mínimo consenso a ninguno. Señor Fabra, deberes creo que un acto de propaganda, a me convidades como una presentadora de programas de televisión frivoles, o el presidente de una multinacional amb seu fiscal a Madrid, es el que calpera y sirve del POU en el que bosteas en han enfonsat, pues mire, es un documento que habla de lo que preocupa a la inmensa mayoría de ciudadanos de la Comunidad valenciana, de imagen de la Comunidad Valenciana, y davant de això ya han dos posturas lo que hace la mayoría, que es pujar al carro, sumarse, o lo que han fet vostés que es apartarse, apartarse. Mire, señor Fabra, no somos palmeros. Nosotros somos representantes de los ciudadanos. Y como tal, tenemos tanta o más legitimidad que ustedes. Y digo más legitimidad que ustedes, porque están gobernando bajo la sospecha de fraude electoral. Debería haber solicitado comparecer en estas cortes para dar explicaciones sobre una posible financiación de irregular de su partido. Encabeza un gabinete en crisis no vale usted, señor Fabra, para ser presidente de la AYTA Valenciana.